Odilín Morel, presidenta de Juntas de Vecinos en esta ciudad de San Francisco de Macorís, hizo este martes un llamado al general Suárez de Correa de esta plaza policial a enfrentar la delincuencia que se ha desarrollado en este municipio. Que trabaje, que aquí a Macorís se viene a trabajar, porque San Francisco es un pueblo que necesita el trabajo de un hombre fuerte. No que venga a maltratar porque eso no lo queremos, pero sí que corrija esta delincuencia que está azotando a nuestro querido San Francisco y la región. General, necesitamos imperiosamente que usted finalice lo que es esta delincuencia que no deja en paz a nuestros moradores. Aquí no se puede salir con una cadena, con una cartera, con nada. Hasta la funda ya se la están llevando a la gente. Gente que van a hacer una compra, se la quitan. Entonces, general, al ex general que estuvo aquí se le fue de la mano. Ahí lo arropó la delincuencia totalmente. Porque como que se sentó. No queremos que usted venga a ser un general de oficina. Salga a la calle. Vea usted por sus propios ojos la situación imperante aquí en nuestro pueblo. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.